El Falpo anunció este lunes una mechonada que realizarán en esta ciudad de San Francisco de Macorís demandando obras y que se aclare la muerte de Vladimir la Antigua.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 ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.